Esta grabación es para ti, con mucho amor, de la comunidad de 11 Miracles y de Elena Rodríguez. Lección 276 Se me ha dado la palabra de Dios para que la comparta. ¿Cuál es la palabra de Dios? Mi Hijo es tan puro y santo como yo mismo. Así fue como Dios se convirtió en el Padre del Hijo que Él ama, pues así fue como lo creó. Esta es la palabra que el Hijo no creó con el Padre, pues nació como resultado de ella. Aceptemos su paternidad y todo se nos dará. Mas si negamos que fuimos creados en su amor, estaremos negando nuestro ser y así no tendremos certeza acerca de quiénes somos, quién es nuestro Padre y cuál es nuestro propósito aquí. No obstante, solo con que reconozcamos a Aquel que nos dio Su Palabra en nuestra creación, Su recuerdo aflorará de nuevo en nuestras mentes y así podremos recordar a nuestro ser. Padre, he hecho mía tu palabra, y es esta la que les quiero compartir a todos mis hermanos, quienes me fueron confiados para que los amara como si fuesen míos, tal como yo soy amado, bendecido, y salvado por ti. Se me ha dado la Palabra de Dios para que la comparta. Amén.